Hola, nos saludamos desde la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo. Mi nombre es Rosnaira Mora y me acompañan... El de Izquierdo y Zarco Izquierdo. M Tejedoras nace con el objetivo de potenciar la cooperación entre mujeres tejedoras de la Sierra Nevada. Y vimos por medio de las TIP la oportunidad perfecta para conectar con las personas que querían adquirir nuestras mochilas. Somos mujeres tejedoras. Somos madres... Somos niñas, somos jóvenes y representamos a la Madre Tierra. Y los invitamos a que voten por nosotras, ya que a través de las herramientas tecnológicas hemos podido lograr conectar nuestros pensamientos con personas que han adquirido nuestras mochilas. ¡Chao! ¡Chao!